Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con un video de Axe Infinity Para aquellos que no sepan, eh, este es un, uno de los tantos juegos eh, que jugamos con un amigo Básicamente, la idea es ir eh, ganando dinero, dinero real Axe Infinity, googleenlo si no, es uno de los juegos más, eh, si no, el más reconocido a nivel mundial NFT eh, Es decir, que vas eh, ganando SLP dentro del juego Y una vez que vas ganando SLP, después con el tiempo puedes ir retirando se puede retirar, creo que es cada 15 días aproximadamente Y, eh, y bueno, se va haciendo un, un buen dinerillo a fin de mes Bueno chicos, pero la cuestión es esta es, Fíjense, para aquellos que no entiendan eh, Y para aquellos que sí entiendan, porque hay varios de ustedes también que están en el mundo de criptomonedas, en el mundo de criptogames eh, Y están jugando x Infinity y me han pedido que suba un poquito de contenido de x Infinity Yo sé que no tiene nada que ver con el canal, pero bueno esto no es dirigido para todo el público, obviamente si no te gusta ya cerrar el video, deja tu like Y muchas gracias por todo, pero si te interesa, está bueno que sepas eh, algunos, algunos truquillos Y más que nada este video, no quiero spoilear nada, pero es para que nunca se den pobre eh, Fíjense que yo tengo un equipo de... mi equipo es este que está acá a la derecha Que es una bestia, u, eh, otra bestia y un pájaro, es un equipo realmente tutti frutti No, no tengo muchas chances contra una planta que tiene eh, 504 de vida, casi que es la conjunción entre dos míos o sea, tiene muchísima vida, tiene mucho, es un tanque, resiste un montón. Y tiene dos acuáticos que hoy en día, hoy al día de la fecha, 5 de octubre de 2021, son de los más rotos en las copas que, que yo estoy, alrededor de las mil copas, mil y piquito. Entre las mil y 1200 mil copas, más o menos, eh, es uno de los más rotardis que, que hay, los, los, los acuáticos. ¿Por qué? Porque pegan mucho, porque tienen la habilidad de poder... Eh, Curarse con algunas cartas tiene la habilidad de tener más velocidad que los pájaros Los pájaros se supone que son como este que está acá Es uno de los que más pega, el rosa quiero decir eh, Es uno de los que más pega acá, este pájaro que estoy acá señalando con el mouse Entonces eh, se supone que al ser uno de los que más pega o debería pegar eh, Contra los acuáticos flaquea porque tienen, fíjense la vida que tiene 432 contra 318 O sea, es una carta más de daño prácticamente pero bueno, fíjense, nosotros somos, como les decía, el rosa acá que es el pájaro, la bestia que está acá y la bestia que está acá. Contra una planta, un acuático, un, un pez y otro pez. Vamos a darle play. Acá abajo tenemos las cartas que están desplegadas para cada equipo. Hasta acá eh, serían mis cartas, el resto son las de él. Obviamente yo no sé qué cartas tiene él, es como jugar a un juego de cartas, obviamente. Entonces no, no sabes qué cartas tiene el rival. Yo sí que eh, sé que no tengo prácticamente nada, fíjense que... Eh, la de los ojos cerrados, que es mi, mi... debería ser mi tanque, entre comillas, que no es un tanque porque es una bestia, eh, es más un soporte, podríamos decirlo así, eh, al igual que estos dos, pero estos dos, incluso los acuáticos, hasta algunos lo usan de tanque, porque tenés tanta vida que... <risa> lo puedo usar de tanque, está roticio. Eh... Así que bueno, nada, fíjense que por lo general Acá en la, tenemos ciertos combos, ¿no? Que cada uno, fíjense que esta es mi, mi bestia La que está delante de todo Que tenés eh, Nutcrack, Ivory Que eh, sería Ronin, digamos Lo que es el Ronin, lo tenemos acá eh, el single combat, que este te garantiza un crítico, un crítico, te este, pega realmente el doble prácticamente Está haciendo, depende a qué bicho le pegues, pero alrededor de unos 194, o sea, pega tremendo eh, Y esta carta que es una acuática, es, eh, es bueno contra bestias, pero no sirve para otros para bichos Este me hace ganar 1 energía, ustedes piensen que tenemos eh, 3 de energía sobre 10 Así que vamos a darle play Él decide tirarnos con su bestia Esto que es un escudo Básicamente le da 110 de defensa es un montón Fíjense que mis cartas pegan 70, 70 110, 75 120, 120 Entonces esta para que pegue 194 Como les dije recién Esta te dice garantiza un crítico Si la combinás con otras dos cartas O sea tenés que tirar esta Más esta, más esta O esta, más esta, más esta Pero tiene que ser tres sí o sí Acá me tocaron solamente dos Bien de este bicho Con lo cual no puedo hacer nada Vamos a darle play Él tira su escudo en primera, en primera medida En primera ronda Y simplemente se lleva una carta Bien, ahora él en la segunda ronda Decide tirarme, acá con la planta Fíjense que acá, esto gana energía Si yo le rompo el escudo Bien, si yo le rompo estos 44 que están acá Él gana uno de energía Que es un montón chicos, Uno de energía representa un montonazo Acá el juego se mide más que nada en energía O sea, después podés pegar más o menos Pero si vos tenés más energía que el rival siempre vas a ganar Así que tenés que tener mucho cuidado con eso Bueno, él me, me decide tirar esta carta de, del pez que básicamente lo que hace es Pega 90 tiene 50 de escudo, fíjense lo rota que está, pega 90 y, y tiene 50 de escudo Fíjense que la de las bestias, ninguna tiene 50, ¿bien? O sea, este pega 75 tiene 0. Este tiene 0, bueno, esta es acuática Tiene 70, pega 70 y tiene, o sea, pega menos y tiene menos escudo Está bien, tenés por consecuencia la otra que gana uno de energía esta lo que tiene es te, te estunea, o sea, te pone tonto, te hace que R es el golpe, que debe, debe ser una de las mejores cartas de, la, de las bestias. La verdad que eh, esta carta la intercambié con un amigo y la verdad que me fue bastante, bastante bien con esta bestia. Antes yo tenía una planta acá adelante, como él, nada más que la mía no robaba una energía. Esta es la que te hace, te roba una energía, o sea, me robaría uno a mí y se lo da a él. Y después hay cartas como esta que te hacen ganar una de energía si la combinas con otra planta, por ejemplo, estas, estas dos me tira me estaría robando uno de energía, o sea, yo me quedaría con cuatro de energía acá y encima le pasaría una más a él y encima si me tira esta de acá gana uno de energía más, o sea, no tengo chance, básicamente este equipo contra el de él no tengo ninguna posibilidad de ganar. Pero bueno, me tira dos de 90 más una esta me roba no me roba, gana uno de energía a él y pega 100. Vamos. Me pega, quedo en 260. Me pega de vuelta, me pega 82, quedo en 178. Me saca una energía, gain energy. Que en realidad no me la saca, la gana él, repito. Me pega 100, quedo en last stand. Bien, ahí me pega 70 ahora, la de la planta. Quedo en 1. O sea, esto es el último recurso que tenés. Depende de la moral que tenga tu bicho, eh, es la cantidad de last stand que vas a tener. Acá tenía 3 vidas, o sea, es, es lo último. Es el último recurso que tiene el axi antes de morir. Bueno, tenemos 5 energía, como vemos acá abajo a la derecha. Seguimos. Ya vamos por la tercera ronda, tercera mano. Bien, él decide tirar esta que pega 115 y dos de ganar energía. Bien, eh, yo todavía sigo sin tirar nada, chicos. Fíjense, pum, afuera. Él lo que podría haber hecho, lo que le hubiese convenido hacer, tal vez era esperar a que yo lo, lo ataque para que ese last stand termine de desaparecer. Me pega 100. Él tiene uno de energía. Ahí lo, lo utiliza realmente mal. Esa carta está mal utilizada. Porque la tenés que combinar con otra planta. Con otra... Con eh, eh, otra carta de planta. O sea, no dos de estas. Podés usarla con esta, con esta. Esta, con esta, con esta. con cualquiera, pero no las dos. Eh... Estaría, si no estaría rotísima. Tiene un coste de cero, o sea, si no sumarías sin hacer nada, sumas mucha energía y le rompes el culo a cualquiera. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo todavía no tiene nada. Tengo 8 de 10, él tiene 2 de 10. ¿Por qué? Porque él fue gastando. Está bien. Yo no tengo uno menos y él está full vida, chicos. Fíjense que los de él están full vida, ¿bien? Esto, como en el WOT, cuando tenés una escaramuza, están todos completos de vida y vos te quedan 3 tanques con. Con, con un, a un tiro cada uno Bueno, a mí me queda solamente la bestia la Ya la primera murió, me queda la bestia de soporte Y el pájaro, ¿bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, a ver, a ver si puedo Ahí voy, me voy arrepintiendo Bueno, ahí va, ahí está, estas son mis cartas que yo voy a tirar Él no tiene energía, ya tiene eh, Tenía dos recién, que son las dos que usó con la planta que este es lo que dijimos, este es el escudo, se cubre 110, y con esta, si yo le rompo el escudo, le rompo estos 165, él va a ganar 1 de energía. Yo sé que él va a usar esas dos cartas, con lo cual, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a atacar a él directamente, yo voy a atacar al que sea más rápido, ¿bien? Que para eso es esta carta que pongo primero, Target Fastest Enemy, o sea, eh, el target es el enemigo más rápido del rival, ¿bien? Eh, este huevo Egg Bomb es, hace, te aplica un aroma que hace que los enemigos te ataquen a vos Entonces yo que voy a hacer, voy a, hacer eh, voy a absorber el daño del rival ¿bien? O sea, todo lo que él me quiera pegar acá, va a ir acá, porque él tiene el aroma eh, Entonces lo cubro a él porque le queda poca vida eh, Y con este decido ya mandarle, ahí sí decido atacar con todo Le pongo todos los combos que tengo eh, Nutthrow y Nutcrack Que son las cuatro cartas que tenías Si vos combinás dos de estas y dos de estas Con cada una vas a pegar 165 Chicos, hace la cuenta de 100 eh, Ya te digo 165 por 4 Son 660 Bien, él igualmente tiene unos 500, 669 O sea, todavía no lo voy a matar igual Pero fíjense lo que, lo que va a pasar Vamos Ahí atacamos directamente A su eh, a su pez más rápido, 120, 120... A ver, nosotros una cuestión... Los peces... Perdón, los pájaros a los peces... Les pegan un 15% más... Si vos ves que acá dice 120... En realidad le vas a estar pegando siempre 140... Bien, esos son daños... Por lo general que ya están establecidos son así... Con lo cual, eh, no hay cuenta que valga... Si él tiene menos de lo que sería... Lo máximo que yo le puedo pegar es... En este caso, porque está atrás de todo... Sería... Eh, 29 de la primera Del primer golpe, del primer ataque de rápido Más eh, 140, más 140 Más 140, sería un total de 449 Este Axi sí, está prácticamente muerto El pez, bien, entonces vamos Él ahora va a atacar, pero recuerden que hicimos Nosotros tiramos la, eh, la, la Egg Bomb Esta, que nos aplica un aroma para que nos ataque directamente A nosotros y defendamos a nuestro soporte No quiero que muera porque tengo todas estas cuatro Cartas invertidas en él, vamos Me ataca a mí Ahora sí, 165 Más 165 Más 165 Gracias, Mauricio Se acaba de suscribirse, que crack Justo estabas grabando eh, Así que muchísimas gracias, bro eh, Bueno, él decide Hacer eso y nosotros directamente Matamos a su planta Bien, tenemos suerte, matamos a su planta A veces, depende de la moral que tenga cada uno, podés tirar críticos Aunque no lo estés eh, planeando Digamos, no tengas la carta del crítico Pero igualmente si tenés mucha mucha eh, moral puede ser que lo hagas. A veces esta bestia tira críticos sin tener la carta del crítico en sí. Esa de 194 que yo le había dicho. Bueno, ahora quedamos en sí queda el pez que es muy bueno porque me ha pasado varias veces que el pez tranquilamente le puede ganar a los dos, depende de cómo uses tus cartas, ¿bien? Yo he decidido atacarlo y he decido utilizar esta carta que es clave. Esta carta es clave para mí, para mi equipo hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué hace lo que les decía? Stun, te deja tonto. Hace que vos le erres el golpe. O sea, la carta que vos tires es al pedo. No sirve para nada. Yo lo ataco con el, con el pájaro. 120 y 100 le voy a pegar. Recuerden, como dijimos, pegamos 140. Y 100 se transforman en 107. Es así. Ya tenés que saber esos números si jugás al, al Axit, Tenés que saberlo ya eh, sí o sí. Bueno, lo que les decía. Me pegó 100 primero. Que en realidad me, me, me habrá pegado más. No, no lo vi. Eh, debe estar pegando unos 120 aproximadamente. Y eh, la segunda carta le erra, ¿bien? Le erra, ¿por qué le erra? Porque lo que les decía, Stun, no me toca Le erró el golpe, Miset. Y si, sí, gana uno de energía Ahí le pego yo, 34 Otra cuestión es que la bestia siempre al, al, perdón, al pescado le va a pegar menos, un 15% menos al, a, Aproximadamente eh, Axe Infinity tiene lo que se llama el modo de piedra, papel o tijera. ¿bien? Entonces hay un modo en el cual, por ejemplo, hay como un triángulo, si quieren búsquelo, pongan en Google eh, Axe Infinity piedra, papel o tijera y lo van a encontrar. Eh, es algo muy sencillo en el cual te va diciendo qué tipo de, de bicho, hay como ocho tipos de bichos, hay un montón. Eh, ¿Cuál le pega más? Algunos le pegan un 15% más a otros y otros le pegan un 15% menos a otros. Es un, un círculo... Un círculo vicioso, por decirlo así. Bueno, él me ataca con esta. Que esta es una excelente carta. Porque, como les decía, tiene 50 de escudo. Pega 90. Y encima no solamente eso. Sino que se cura por el daño infligido. Si él me pega 90. Él se va a estar curando por esos 90. Es un montón. Tiene 228. Pero fíjense lo que pasa. Yo, obviamente... Ahora les muestro. 228. Bien, pero él, en vez de recuperarse, queda estuneado. Porque yo sigo usando esta carta. Esta carta fue mi clave, chicos. Fue mi clave porque si no estaba realmente en el horno. Me lo mataba a este. Después, eh, no sé si tiene el de... Bueno, safe de que no tiene el, de... el de... de speed. Porque si tenía el de speed, eh, cagaba fuego. Porque me iba a hacer mierda. Porque encima después, al final tiene más velocidad que mi propio que mi propio pájaro. Así que bueno, quiere hacer eso. Le erra el golpe. Y por último, sí me saca energía. Pero yo qué pasa, por la moral que tengo, quedo en las stand. Le pego otra vez los 34. Que no le hago nada. Él queda en 228. Ahora, fíjense las cart de cartas que yo tengo, pero me quedan 3 de energía nada más, no, no es mucho. Él, fíjense, ahora sí, yo junto, obviamente tenemos 5 y él tiene 7, ¿bien? Tiene mucha más energía que yo, porque él va recolectando todo el tiempo. Estamos ahí que no sabemos bien qué hacer. Eh, yo estoy en 2 de las stand y 225 y él tiene 228, ahí decide tirar. Él lo que quiere hacer es ganar energía. Seguir ganando energía. Yo realmente... Eh, no pienso que esté mal lo que está haciendo. Porque... todo, O sea, le sirve para ganar energía. Básicamente. Bueno, ahí me lo mata. Yo ahí pasé. Ahí pasé. No hice nada. Él fíjese que siguen teniendo sus 228. Bien. De... De energía. Ahí yo elijo mis cartas. Y obviamente tiro todo lo que tengo. Le tiro con todo lo que hay en el mundo. Que eh, es... 120, 120, 120, 120, 120, dijimos que pega 140 cada una, así que si haces la cuenta rápido, eh, son unos 560, ¿bien? Él tiene unos 228 más 160 de escudo, son unos 388 más o menos, entonces eh, no, no, no, no va a llegar. Pero fíjense que él también me puede pegar, porque de hecho me va a pegar con todo esto, me tiró todo. Yo realmente veo un error igualmente, por ejemplo, que haya tirado por última carta la de ganar energía cuando tiene cuota energía. Pero bueno, nada, vamos. Yo hubiese tirado esta, ¿eh? porque esta de encima te da 20 más de escudo, la del pez. Pero bueno, nada. Ahí vemos entonces, último, 140. 140, 140. Y adiós, eso fue una victoria. Así que bueno, nada chicos, espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Recuerden que este es un juego para ganar dinero eh, y divertirse también, obviamente. Tiene mucho de, de estrategia, tiene mucho de, de, de, de lo que es el tema de pensar qué es lo que tiene tu rival, qué es lo que tenés vos, qué es lo que te favorece más a vos, qué es lo que le favorece más a él y en base a eso ir eh, moviéndote. Nunca te des por vencido, fíjate que yo al principio no tiré absolutamente nada, estaba prácticamente muerto, me quedaba un... Pájaro solamente y la mitad de una bestia viva Y él tenía todo su, su convito ahí bien armado Y se confió, entonces Ahí nosotros con todo el poder Lo, lo cepillamos, le dimos duro y parejo Así que bueno nada, amigos, les dejo abajo igualmente La página de Axe Infinity si quieren algún tipo más de información eh, Les aviso obviamente Que es un juego en el cual tenés que pagar para ingresar eh, Hemos invertido un. Bueno yo no, en realidad un amigo ha invertido Yo lo que pongo es el laburo eh, y nos está yendo bastante bastante bien por suerte Pero bueno, nada, les dejo eso eh, abajo en la descripción Para que eh, si alguno tiene ganas de investigar un poquito más Pueda hacerlo Les mando un beso, que tengan un hermoso día Los quiero, cuídense y nos vemos en el próximo video Chau chau